cornisa, Desde la ventana de mi hogar, como vienen a toda prisa buscando donde bobar, alardean del tamaño de su falo. Que si el mío mide un metro más, y la verdad es que todos ellos saben que se les baja solo con mirar, van por la calle puestos de coca. Y si te toca a ti aguantar, sabes que solo hay una cosa que les pueda cantar. de los gilipollas cantaremos juntos hasta perder la idem y si al final todo sigue igual matarlo bajo tierra no sería tan triste es el paso doble de los desfasados. una tumba pestilente llena de retrasados una educación que nunca les llegó dejó que se convirtieran en uno ¡Putos payasos! con su cerveza en la mano, rezando por no contarle que le diga, niño, niño, niño, niño, pibe, pibe, loco, loco, déjate un euro ahí para tabaco, un 20 euritos, no sé, no sé, una, una casa en Marbella, ¿sabes? Si no tienes seguro se ponen de pavos y la cosa suele acabar en gresca Y ya sabemos que entre colocados el que más aguanta es el que lleva la coca puesta Si llevas una pala por casualidad y le revientas la cabeza Seguro que todos empezamos a cantar este paso doble de los hip Woo!